Soy Antonio Monge, soy profesor de matemáticas. Comencé a dar clases en Arroyo de San Serván, en línea de tambuján en el 2004. Y bueno, estuve realizando diversos proyectos en torno a las TIC. En el 2010 me pidieron que me incorporara al Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas No Propietarios, que es un centro dependiente del Ministerio de Educación. Y en este septiembre pues, me han pedido que venga al Servicio de Tecnologías Educativas, aquí en la Consejería. Esa es un poco mi trayectoria. Bueno, eh, si dijese que, que es una situación buena, mucha gente me podría decir que eh, es que no has entrado en mi clase. Y si dijese que es mala, pues diríamos, y todo el esfuerzo de, de estos años, ¿por qué llegas a la conclusión de que es una situación mala? ¿no? Yo creo que es una situación en la cual hay y una dotación aceptable, en cuanto a medios, pero eh, yo creo que en muchas ocasiones eh, tenemos el, o percibimos que el profesorado no sabe muy bien o no entiende muy bien por qué esos medios están en el aula y cómo utilizarlo. ¿no? Yo creo que en cuanto a dotación, insisto, eh, son aceptables, en cuanto a seguimiento que se le hace desde servicios centrales, son mm, aceptables también, esto no significa que no haya que mejorarlo, Siempre hay que hay que mejorarlo, pero la componente metodológica yo creo que es la que en muchas ocasiones se echa a faltar. ¿no? Es decir, eh, los docentes tenemos que saber bien qué hacer y cómo utilizar esas herramientas, que son las nuevas tecnologías o las tecnologías, que muchas veces no, no consiste solo en, en, en tener cacharritos, tener hierro en el aula, sino saber cómo utilizarlo. Además de utilizarlo, que eso sería una, una labor más de formación, de explicación de cómo funcionan las herramientas en sí, cuáles son eh, sus funcionalidades, también hay una parte importante y, y fundamental, que es cómo trasladar ese, ese funcionamiento a la puesta en práctica con los alumnos, esa componente metodológica que considero que, que, que es fundamental. Forma todo pues... parte de un, de un conjunto, eh, y ahí, en, en ese conjunto, mm, tenemos que tener muy claro, y por eso en, en, bueno, en la orden de competencia digital del docente viene registrada, había una parte de formación inicial en, en uso, pero eh, yo lo que he hecho en falta es eh, esa parte de saber qué, has, qué hacer con, con eso sí, saber cómo incorporarlos a la vida cotidiana. No se trata tampoco de que las tecnologías estén siendo utilizadas en todo momento y por todos los alumnos, se trata de que en determinados momentos, cuando sean necesarios, y vamos que van a realizar un aporte significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se usen y se sepan cómo usarlas. No, no, no se trata tampoco de que los docentes sean expertos en todos, en todas las herramientas, en cómo funcionan todos la, los aparatos que tienen, sino que sepan determinadas pinceladas, sobre todo para que, los, eh, proponerles actividades en las cuales los alumnos puedan utilizar esos medios si ellos consideran que son necesarios y les van a realizar algún aporte. ¿no? Quizás eso sería la eh, cómo veo la situación y cómo me gustaría que, que fuese eh, en el futuro la, la realidad de las aulas de Extremadura. Yo, yo creo que es un entorno amigable y sencillo, con lo cual la parte, el componente inicial de... Eh, esa brecha que, que puede existir entre lo que el profesor necesita y lo que le da el, el software, la herramienta en sí, eh, es pequeña. Eh, esto, si lo trasladamos a la otra parte de, de las aulas, que son los alumnos, pues también van a tener esa senc sencillez en el, en el manejo. ¿no? Con lo cual, yo creo que en la parte de software de, de Scolarium está, está muy conseguida, es, eh, es muy, pues eso, muy sencilla. Pero Escolarium no solo es eh, el software, yo creo que es más el, el proyecto de, de cambio metodológico real en el aula ¿no? entonces yo creo que como proyecto en sí debe ser el proyecto central ¿eh? no sólo fijarnos en, en el software no sólo fijarnos en los contenidos sino fijarnos en la, en la filosofía que, que se debería llevar y es algo que nos va a ayudar a realizar un cambio metodológico real en el aula ¿vale? entonces esa es la parte que considero eje fundamental de lo que debe ser eh, el futuro de la integración bueno, llamarlo integración, llevamos ya muchos años integrando las TIC en el aula ¿no? pero de, sí un nuevo impulso de la introducción de las tecnologías eh, en el aula por eso lo considero como un proyecto que está, eh, está abocado a ser el, el fundamental en, dentro de la realidad de Extremadura, ¿no? sobre todo por eso porque contamos con un software eh, potente y a la vez sencillo y tenemos la, la intención de que ...ese software sirva como punto de partida... ...para producir el cambio metodológico... ...acompañado obviamente de, de aparatos, cacharros, ordenadores, pizarras... ...y todas las cosas que se reclaman constantemente. Sí, sí, obviamente. Pero no solo formar el docente cuando entran dentro del proyecto Escolarium. El docente tiene que... Bueno, el docente, nosotros tenemos que tener una formación a lo largo de toda la vida y eso significa que debemos venir suficientemente formados con lo cual tenemos que tener una capacitación TIC eh, que yo considero que debe ser acreditada cuando salimos de, del periodo universitario y debe estar ya fundamentada y obviamente ante los nuevos cambios debe haber también una, una formación permanente de docente. Eh, ¿Que esa formación sea reglada o no reglada? Bueno, pues esto ya depende mucho de, de la persona que quiera formarse. Creo que desde la Administración Educativa hay que ofrecer la posibilidad de, de formación reglada, pero eso no significa que eh, consideremos que la formación no reglada eh, sea pues bueno, despreciable en sí o, o no, a no tener en cuenta. Ahora bien, también lo que hay que decir es que no debe únicamente formarse en softwares específicos, sino en mmm, establecer y conocer los mecanismos necesarios para que determinado software que puede llevar un, un periodo de, de aprendizaje pequeño eh, puede utilizarlos en el aula. Yo enfocaría, sobre todo, y, y una vez más insisto, en la necesidad de no formar únicamente a las personas y a los docentes en herramientas, sino en estrategias y métodos para utilizarlas de una manera provechosa en el aula con los alumnos. Eso yo creo que es lo fundamental. Hay que tener en cuenta que, en el caso de Extremadura, pero en el caso de España, eh, las cantidades de, de presupuesto que se destinan a formación de profesorado son muy altas. Eh, sin embargo, lo que se está viendo es que hasta ahora se estaban dedicando, sobre todo, en el caso de, de tecnologías, eh, a la formación en, en herramientas específicas. ¿Y qué sucede? Que claro, esa, um, esa formación tiene un muy corto um, alcance de vida, porque el software evoluciona con lo cual se nos supone que mm, la pregunta sería ¿debemos estar formando continuamente en, a cada actualización de software a un docente? No tiene ningún sentido. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Pues sí, determinadas herramientas, pues nombrarlas, que, que se pongan en práctica, pero al final... Eh, eh, lo que es el día a día, el, las funcionalidades, las vas a, a ir asimilando a medida que las vas utilizando. Una formación inicial, sí, lo que no vas a asimilar y no vas a tener en cuenta son esos métodos, qué hacer con esas herramientas en el aula y qué, qué proponerle a tus alumnos que hagan con esas herramientas. Con lo cual yo creo que el enfoque tiene que derivarse a ese otro punto. Insisto en el tema de Escolarium eh, como base, tiene que propici propiciar ese cambio metodológico. Además de que se desarrollen nuevas funcionalidades y, y más potencialidad, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, a mí me interesa ese cambio metodológico y ese cambio real eh, en el aula, que puede ayudar, en el cual puede ayudar Escolarium. Yo creo que está ayudando. Como profesor, ¿vale? yo puedo utilizar. ...de hecho utilizado ...libros eh, de texto... ...libros digitales y recursos... ...pero al final... ...siempre llegas a la misma conclusión... ...llegas al tema determinado... ...y dices, bueno, pero esto no me gusta de todo... ¿no? ...entonces, o tienes tus propios apuntes... ...o haces variantes sobre el, sobre el tema... ...o generas nuevas actividades que consideras que... que se van... Eh, ...que mediante la realización... ...pues los alumnos van a aprenderlo mejor... ...es decir... ...la pregunta... Es ¿El grado de satisfacción es mejor cuando un docente modifica los recursos? Sí, porque en realidad está haciendo una, una, una acción que es la natural. Que sobre un contenido que te viene ya realizado, tú tengas la posibilidad de modificarlo. Y modificarlo de una manera sencilla. ¿eh? Esto sirve para contenidos digitales, pero sirve en realidad para cualquier otro tipo de contenido. Esa posibilidad de adaptación y además adaptación al, a la realidad del aula. Eh, consideramos desde siempre que... O veníamos considerando que un, un, un aula era un, un elemento, por decirlo de alguna manera, estático. Pero no, no es cierto. Tú puedes estar dando tercero de, de la ESO, matemáticas, en el grupo A y en el grupo B. Puedes estar trabajando con los dos con el mismo material y, sin embargo, a un grupo le llegas y a otro no. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Pues son las personas que están ahí eh, trabajando contigo. Con lo cual tienes que tener esa capacidad de adaptación. No pueden ser eh, elementos monolíticos que no puedan ser modificables. Esto puede ser con libros de texto o cual, con cualquier otro recurso que nosotros incorporemos a la plataforma porque lo vayamos a usar en el aula. Esa posibilidad de edición yo creo que es fundamental. Hay que tener en cuenta también varias cosas. Hay que dar la posibilidad de que el docente genere sus propios materiales. Hay que dar la posibilidad de que materiales que ya estén hechos se puedan incorporar, pero hay que tener en cuenta también la posibilidad intermedia, intermedia que es sobre materiales ya hechos que se puedan descomponer y se puedan adaptar, modificar y, en realidad, implementar eh, individualmente a cada alumno. De manera que, si a Pepito le va a venir mejor esta actividad, se la podamos ofrecer porque yo pueda hacerle una actividad específica atendiendo la diversidad que hay en el aula. Con lo cual es, es razonable. No es que crea que el, el enriquecimiento eh, eh, lo mejora. Es que yo considero que el enriquecimiento y la adaptación a la diversidad del aula y a la diversidad de cada persona es fundamental y no deberíamos nunca renegar a, a ello.